lo que hace es eh, coger esos personajes de los, de los cuadros Ay. antiguos y transformarlos un poco en Pinocho también que son él. Entonces así él se siente más identificado con la obra. En eso. Y coger cuadros antiguos, este es un cuadro de Millet, entonces coge este cuadro antiguo y él lo, lo, lo reinterpreta es un personaje que tiene la nariz muy larga, que es él en la vida real, con la nariz muy larga. Entonces él hace que, que han puesto una... Eh, plaza han puesto una, una pantalla gigante y está conectada eh, bueno y allí permanentemente están dando noticias y él ha salido en esas noticias porque bueno por los trabajos Muy que bien. él hace no por la reina lleguito bueno, papá no que se perda vamos chicos Ouais ils sont sages